La sociedad ha cumplido satisfactoriamente con su principal objeto social, que es atender a la necesidad de vivienda, proporcionando una vivienda digna y un alquiler asequible a los ciudadanos con dificultad de acceso a la vivienda. Precisamente, eh, esto está en estrecha relación con la pregunta que formulamos, porque se carga un proyecto que en la propia recomendación de la Cámara de Cuentas se le ha olvidado, señor Andreu dice reforzar el programa de captación y movilización de viviendas que ha permitido ampliar el parque de viviendas en 500 viviendas. Ahora, ya que lo ha dicho la Cámara de Cuentas, no podrán decir que la anterior corporación no hizo nada. 500 viviendas, aprovechando recursos ociosos disponibles y contribuyendo a evitar la despoblación y el deterioro de barrios tradicionales, todo ello cumpliendo con los principios de eficiencia, eficiencia y economía. Es decir, que no está diciendo para nada la Cámara de Cuentas, por mucho que ahora haya un, un nuevo informe de la intervención, que este programa es insostenible por su carestía. ¿Sabe por qué? Porque por la misma regla de tres que, ha que nos han reprochado a nosotros haber puesto un programa a disposición de las, de las familias que permitía, que permitía no regalarles vivienda, sino situarnos en, en una órbita intermedia entre Extremadura y Madrid en cuanto al precio del metro cuadrado que iba de cuatro euros, en Zaragoza era 6,8 y en Madrid se disparaba, era ofrecer una vivienda digna a personas que no pudieran sostenerlo, para que no pasara del 30% de sus ingresos el pago de ese alquiler.